Hola, soy Sandra Costa del Grupo de Mamá Bajo de los Fósiles, de la Escuela 45 de Bajo Tala. Hace de que empezó la feria que estamos, eh, nos dedicamos a plantines eh, de aromáticas como orégano, cibulet, tal, bucapina. Estoy para invitarlos para que se acerquen el 15 a la próxima feria. y Haremos una reunión eso de las 2 de la tarde, eh, eh, conmemorando el Día de la Mujer Rural, a toda aquella que se considere mujer rural y quiere venir, contar su experiencia de vida, eh, la invitamos para organizar para el 8 de marzo, festejar el Día de la Mujer y compartir nuestras experiencias.